Definitivamente la innovación es clave fundamental para que nos vaya a nosotros bien cuando somos emprendedores. Y aquí me encuentro un ejemplo vivo de lo que es la innovación. Ella es del café artesanal Monte Bravo, ella esquima Moreno, mire, y me está presentando un elemento de su menú, fue creado por ella. Y en la carta me encuentro el Quitafrío. ¿Saben por qué? Porque estamos en Montebello, que es uno de los municipios más fríos del suroeste de Antioquia, queda en la montaña, queda en el, en el monte. Exacto, como como su nombre lo indica. Y ella me dice que tiene, a ver, a ver vamos a repasar, tiene miel de abejas, tiene brandy, candy? tiene café obviamente. Leche. Ah, bueno, y lo, y lo otro es que tiene un ingrediente secreto y ella nos va a contar cuál es. No, ese secreto sí no se puede divulgar, ese sí es... Para es la ese. Casa solamente. Bueno, muy bien, eso es innovación y hoy se la estamos presentando desde Montebello con doña Gilma Moreno.